Fue el que te la presto el de. Aló, aló, hablo Mero Simpson y quiero saber si conoces a Romeo Santos. Saludos, buenas. Hey hermano, hola, ¿qué tal? Te habla Sal. el chico de las poesías. Aló, aló, te hablo Mero Simpson. Is big Spanish? Hi, what? Te hablo Mero Simpson y quiero saber si conoces a Romeo Santos. Hola, ¿qué tal, mi amor? Te habla el chico de las poesías, Romeo Santos. Cántale una. Paso los días soñando, pensando corazón de este amor y de lo malo que está la situación. ¿Do you, do you know who is Romeo Santos? No. no. Aló, aló, te hablo Melo Simpson y quiero saber si conoces a Romeo Santos. Saludos, buenas. Wow. ¿Cómo estás, hermano? Excelente. ¿Cómo Romeo? ¿tú? Cuando era, cuando volverá... ¡Ay, dime mamá, mi dónde tú estarás Dominicana, ¿verdad? Cuando volverá... Bueno, talento, talento. Gracias, gracias. ¡Oye, mamá! ¡Para adelante, adelante, pa así mismo! ¿Qué te pasa? ¿Qué, qué, qué? That is a bachata singer! ¿Have you heard about it? En español, por favor, no entiendo. Inglés. Ah, bueno, en español, exacto. Aló, aló, te hablo Mero Simpson y quiero saber si conoces a Romeo Santos. Hola, hermano, hola, ¿qué tal? Te habla Romeo hola, Santos. Hola, me amo es puto. <risa> <risa> ¿Eres un puto, hermano? No manches, güey. Aló, aló, te hablo Mero Simpson y quiero saber si conoces a Romeo Santos. Hola, ¿qué tal, hermano? Te habla Romeo Santos. A ver. A ver. ¿Tienes, Tienes que cantarlo, Romeo. Gracias, gracias. ¡No! ¡Canta, ¿Qué? Romeo! Estoy planeando un secuestro para robarme tu amor. Mis estrategias no marchan. Dale, yo lo, yo lo único que sé hacer es cosas de gordo taco, ¿viste? Las de, de, de eso de Comic Con y cositas así, ¿viste? Las de. Bueno, has oído de Romeo Santos, ¿verdad? Sí. Adelante, cántale uno. Aló, aló, te hablo Mero Simpson y quiero saber si conoces a Romeo Santos. Aló, aló, te hablo Mero Simpson y quiero saber si conoces a Romeo Santos. So ¡Canta, Romeo! Buenas. Soy Romeo Santos, el chico de las poesías. ¡So nasty! ¡Pero canta, Romeo! Aló, aló, te hablo Mero Simpson y quiero saber si tú conoces a Romeo Santos. Hola, ¿qué tal? Soy el chico de las poesías, Romeo Santos. ¡Canta, la Romeo! Cada mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco, voy a parar Dale, ¿te gustó la voz de Romeo Santos? Eres reina de mis amores En el cielo no hay colores y no estás en mí Aló, aló, te hablo Mero Simpson Y quiero saber si conoces a Romeo Santos Cada mañanita despierto un infeliz Y yo soy uno de ellos Porque hoy sufro por ti Papá me dijo que no llore por mujeres y por ti, eso es lo que hago. Son homero. Mm. Mm. Homero. <risa> buena, buena. Gracias, bro. Es lo que te pido a ti, mujer. No. Dime. Me, me canta una de TSH. ¿De TSH? Sí. Remix. Ahora todo cambio. me toca a ella, y claro. una botella. Cuídate, bro. Aló, aló, te hablo Mero Hola. Simpson, y quiero saber si conoces a Romeo Sanchos. Llevo en mis penas la magia de tus pesos, el fruto de este amor, lo veo como un huevo. Y al fin de la hoja, tú saliste ganadora, y por ti estoy sufriendo. ¡Tú! No. Pero y ya bien. Me <música> estando a tu lado. Me enseñaste a querer. Y me. <música> aló, aló, te hablo, Mero Simpson. Y quiero saber si conoces a Romeo Santos. No. <ríe> Canta Romeo. Hola, mi amor. Bendiciones. <música> Yo quisiera ser un y te protejo. Superman <música> para seguirte al universo. Si fuese Batman no habría noches de temor. La baticueva nuestro nidito de amor Dale, bachate. Si no fuera el hombre, daña por un beso Siempre es de alturas. <ríe> Cuando volverá Cuando volverá Ay, dime mami, ¿a dónde tú estarás? Cuando volverá Cuando volverá? volverá Dime, morena, ¿con quién andará? ¿Te gusta mi bachata, amiguita? <ríe> <ríe> so nasty Dale, dale. <risa> Gracias, bro. Viaje, loco, ¿sí? Aló, aló, te hablo Mero Simpson y quiero saber si conoces a Romeo Santos. Hola, ¿qué tal? Ah. ¡Canta Romeo! ¡Canta! Cuando una mujer cancha, decide cancha, ser amada y no quiere dueño. Probablemente un hombre Oye, lo... le engaño en su vida sin Oye. sentimientos Rumba el pasado, lo enterra en la tumba, la mala tiene vida, la buena es la difunta Ahora, al carajo le envidia de todas, todo bobo, aunque se que ya lo ignora Oye, Tan callada que era la nena y ahora es candela Oye, Bob Esponja, la verdad, que no eres Bob Esponja, eres Romeo Santos oh my God, so <risa> <nice>. <risa> Bienvenido. No, ay, bueno, ay, todo ay, bueno, todo bueno Muchas, Muchas gracias, hermano Pasen buenas. ser buena so lolo, lolo, te hablo Mero Simpson Y quiero saber si conoces a Romeo Santos So nasty. Son las 5 en la mañana Y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza, loco Voy a parar aló. Ah. te hablo Mero Simpson Y quiero saber si conoces a Romeo Santos Dime te hago unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te oh, dice primero eso? Dime también, relátame el momento, número de alojamiento, oh, donde madre. yo te hice mujer. Eh, eh, eh. Confirme, Oye, Bob bo... Ah, ¿verdad? ¿Que eres Homero Santos? acá, Homero, eh. déjame cantar Santo Dios, señor. No soy Homero, ya soy no, calamardo. No. Dime, calamardo. me lo igualizo. santo Dios? ¿Tienen canal? Sí, pero esto es la RD, van a salir en él. Oh, genial. <risa> Prestol RD en YouTube. ¿Cómo los encontramos? Prestol RD en, en YouTube. Y Prestol RD1 en Instagram. La voz de Romeo 2.0 también. Me sale idéntico, muchas, muchas gracias, muchas gracias. Mucho éxito, hermano. bendiciones. Bendiciones, Pasa buena, bro. Pasen buena. Muchas gracias, <risa> igualmente. Aló, <risa> aló, te hablo mero Simpson y quiero saber si conoces a Romeo Santos. Dime y te hago unas preguntas, ¿dónde fue bajo la lluvia que te di ese primer beso? Dime también, relátame el momento, número de alejamiento. Oye, oye, no, espérate, espérate. Oye, Romeo, eh, eh, eh, canta otra. Mira, Calamardo, tranquilo. <risa> Bendiciones. Es? ¿Hablas español? Sí, hablamos español, te estoy hablando como Mero Simpson, ¿tú? ¡Habla! Ah, ¡Romeo, no, no cancha! No te encontraba y eso me preocupaba Luego te puse un viper y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras ¡No puede! ¡Tenga no. nadie! ¡No me enganches, por favor! Oh, <risa> ¿Qué otras voces? ¡No, no, no! ¿Qué otras Dime? voces? Dime ¿Qué otras voces? ¿Qué otras voces? Llevó mi esponja. <risa> la Z y la L, mamacita. Toma, toma. Dame la de Esponja. Brian <Mann. risa> No creo que te salga muy bien, calamata. <risa> aló, aló. Te hablo, Mero Simpson. Y quiero saber si conoces a Romeo Santos. Son las 5 en la mañana y yo no he dormido nada. <risa> Pensando en tu belleza, loco, voy a parar. Hey, hermano, eh, eh, eh, oye, vamos digo, o, Oye, Romeo Santos. Un momento. Aquí en el Crustáceo Cascarudo queremos que tú cantes el mes que viene. Así a que ver. guarda tu voz. Ok, <ríe> hermano, so nasty. <ríe> Saludos, brother. <ríe> en duro. Aló, aló, te hablo Mero Simpson y quiero saber si conoces a Romeo Santos. Canta Romeo, yo. ¿no? Cuando volverá.. Cuando volverá, ay dime mami, ¿a dónde tú estarás? Cuando volverá, cuando volverá, dime morena, ¿con quién andará? So, eh, eh, eh, oye Romeo, puedes ir a la casa de Bob Esponja? Eh? Claro calamardo, voy a ir ahora. <risa> ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? ¿Qué ingrata ha me sido me la me vida? Vamos a comer una cerveza? Pues claro. Oiga, me deben setenta y cinco mil cervezas entre los dos, Barney y Homero. Muy bueno, muy, <risa> <risa> muy bueno. bueno. <risa> <risa> oye, Calamardo, ¿dónde estabas en escondido? Hola, mi hijo. Mi nombre es Mickey Mouse. Oye, oye, oye, Mickey. Oye, oye. <risa> oh, qué bueno. <risa> muy buena, bro, muy buena. Muy buena, muy buena. Gracias, Pasado buen día, buena noche te hablo Mero Simpson Y quiero saber si conoces a Romeo Santos Hola, ¿qué tal, mi, mi amor? ¿Quién te cambió? ¿Quién borró? Lo que en tu alma yo dejé ¿Quién marchito Esta flor Quizás el sol <risa> <risa> Muchas gracias ¿Qué tezos? Muy tesos.